Buenos días, profesores, estudiantes de Historia, interesados por la Historia en general. Hoy hablaremos de las fuentes de la Historia. Bueno, hay que decir que la fuente es lo que da vida a la Historia, a nuestro oficio, a la Historia que, que, que escribimos. Podemos definir fuente como todo aquello que proporciona, sea una persona, sea una cosa, que proporciona información, en este caso, para la reconstrucción del pasado eh, histórico. Claro, preferimos, ya veréis por qué, a lo largo de este episodio, utilizar más la palabra fuente que la palabra documento, que es más restrictiva. Bien, el trabajar con fuentes es condición necesaria, pero no suficiente para hacer una buena historia. Podemos decir que las fuentes son la, la materia prima para el historiador, es decir, que la obra del historiador se edifica sobre, sobre esas fuentes. Podemos decir también que, que los historiadores somos los obreros de la historia, a mucho orgullo, naturalmente, por los obreros y por la historia. Bien, Marlborough criticó acerbamente lo que él llamaba la idolatría de las fuentes. Es decir, este sentimiento religioso de no me toques, por favor, en relación con las fuentes históricas. Ella inició un proceso que para nada está acabado, que hay que recordarlo continuamente, y es la secularización de la relación de los historiadores con sus Fuentes. Las fuentes no hablan solas y además son parciales, debemos tenerlo muy en cuenta. Las fuentes dependen absolutamente del, del historiador eh, que tendrá mayor o menor capacidad para extraer y tratar la, la información que, que puede ofrecer y que depende de, pues eso, de la formación de las habilidades del historiador en, en cuestión, de lo que aporte el historiador en cuanto a método, en cuanto a enfoque, en cuanto a conocimiento a través de la bibliografía o de otros documentos del tema eh, y, o de la época eh, en la que se inscribe el tema que estamos eh, investigando. ¿Cuándo? Y eso pasa con cierta frecuencia, sobre todo cuando re retrocedemos hacia atrás en el tiempo eh, a la hora de eh, analizar nuestros objetos de investigación. Pues digo, cuando existen pocas fuentes, son escasas las fuentes, es cuando más esfuerzo de método, de formación, de pensamiento debe aportar el historiador. Por eso es tan importante, como decía Topolsky, ya lo hemos citado eh, en estos eh, capítulos, eh, la importancia del conocimiento no basado en fuente. ¿Qué hacer? Decía un filósofo ruso de principios del siglo pasado. ¿Cómo tratar las fuentes? Yo creo que hay una serie de, de, de operaciones eh, necesarias para, para sacar todo ese, ese jugo o zumo. Que, que, que se puede extraer de los restos del pasado que transformamos en fuentes históricas en primer lugar encontrar las fuentes sean éditas o inéditas a, a, los, es, a, a, a los aspectos que, que más nos interesan en este capítulo eh, no es tan importante como que esté o no publicada una fuente como la información eh, y que puede aportarnos para nuestra investigación la segunda operación es buscar la legibilidad de la fuente. Muchas veces es necesaria transcripción, una transcripción, una, una traducción, en fin, una serie de operaciones eh, o técnicas eh, metodológicas eh, necesario, cuanto más también eh, vamos hacia atrás eh, en, en nuestros estudios eh, históricos. En tercer lugar hay que hablar, pues eso, lo que es más conocido, que ha sido además la aportación del, del positivismo que a veces criticamos, pero no por esto a lo que me voy a referir ahora, es ¿eh? la crítica de fuente y el análisis detallado para los fines que nos proponemos con nuestra investigación. Después en cuarto y quinto lugar es muy importante analizar también críticamente la intencionalidad y la parcialidad de cada fuente histórica. Intencionalidad en el sentido de recordar que la gran mayoría de fuentes escritas o no escritas con las que tratamos no han sido producidas para que se reescribiera la historia, para que para que se escribiera la historia, sino simplemente tenían otro objeto. eso ¿Es bueno o es malo? Yo creo que es bueno en general porque le da cierta objetividad a un dato que aparece en un acta notarial le da cierta objetividad el tratarlo como un dato para, para interpretar un acontecimiento histórico tema que no estaba en las preocupaciones ni de los protagonistas ni de los autores de esa acta notari notarial después está el tema de la parcialidad la parcialidad tiene una dimensión objetiva y otra subjetiva la, la objetiva es Digamos, depende de, del tipo de fuente al que nos estamos refiriendo. O sea, cada tipo de fuente es como abrir una ventana. Y en la medida que podamos abrir más ventanas de, de ese edificio que, eh, que queremos iluminar, eh, más luz eh, obtendremos. Eso es, digamos, la parcialidad objetiva. Y la parcialidad subjetiva, pues eso, depende de lo que aporte de cualquier, desde cualquier punto de vista como parcial el propio autor o los propios autores. ¿no? En sexto lugar, de, es lo más conocido, ¿no? de, la, de la fuente, extraemos datos para nuestra investigación. Sí, pero también debemos extraer mentalidades con dos fines. Uno, porque también es importante estudiar las mentalidades en la historia, y otro, porque es, teniendo en cuenta la mentalidad, es cómo somos capaces de objetivizar la, los datos que, que nos proporciona la fuente histórica. Y, y por lo tanto, este, este doble fin, que tiene el estudio de las mentalidades en las fuentes históricas, se refiere obviamente a sus autores, se refiere a los, sus protagonistas o al tiempo en el que están eh, inscritos esos, esos, esos hechos o esos datos eh, que eh, queremos extraer de, de, la fuente, de la fuente histórica. ¿no? también en séptimo lugar, es importante utilizar los silencios y los errores o ratas, que no es lo mismo, que aparecen en los documentos y en general en las fuentes históricas para extraer información. Muchas veces es más significativo un silencio que un dato visible. Por lo tanto, la parte que ocultan las fuentes, incluyendo los errores que tienen alguna causa, con frecuencia, y todo eso pues son datos sumamos a la información a que nos aporta la fuente histórica, la parte oculta de las fuentes es importante también. En octavo lugar hay que hablar de las limitaciones generales de, de las fuentes históricas, sobre todo de las fuentes escritas, con excepciones, ¿no? pero lo que más abunda son fuentes creadas por y para la cultura de élite, para los poderosos, eh, que no solo, como se dice, es un lugar común, que tiene algo de verdad, quieren o tratan de escribir la historia, sino los poderosos también escriben eh, la realidad que les toca vivir, porque entre otras cosas, pues son los que saben leer y escribir, y eso es una verdad absoluta, para, para todos los periodos históricos, quitando pues, el, siglo, eh, eh, el siglo último. Entonces, en este sentido, es muy importante tener ese, ese en cuenta ese, ese condicionante de las fuentes históricas eh, que, que responden con frecuencia o con la mayor frecuencia eh, a, a lo que piensa, siente y, y, y a los intereses de los grupos dirigentes de la sociedad pero bueno, el oficio de historiador ha avanzado mucho, tiene como mínimo desde el punto de vista de, de, del historiador profesional más de un siglo de historia y hemos aprendido, sobre todo a partir de la renovación historiográfica que se ha dado en el siglo XX, cómo leer al revés esas fuentes históricas que emiten las, la cultura de élite para saber más de los sectores populares, de las mujeres o de las minorías de, de tipo étnico, religioso o, o, de otro, o, o, de otra, o de otro tipo a lo largo de la historia. Y por último y termino en cuanto a operaciones a realizar con las fuentes históricas por parte de una historia bien hecha es obviamente citarlas cuidadosamente con el texto, con el cuerpo del texto, en las notas ¿eh? y publicar aquellos documentos o o fuentes históricas eh, nuevos, ¿no? o, o nuevas eh, entonces es importante porque para que el historiador futuro que lea la historia que nosotros escribimos aparte de poder remitirse a las citas que utilizamos para sustentar eh, nuestras afirmaciones es bueno darle a conocer la, el, el documento en su conjunto para que pueda ser aprovechado también para otras para, otra, para otros fines eh, historio, historiográficos. Bien, ¿cómo evoluciona la relación del historiador con las fuentes a lo largo de, de, de, de, de, las, de, de, de las diferentes corrientes historiográficas? Es decir, considerando las diferentes corrientes historiográficas que se fueron sucediendo, sucediendo el último siglo. Para el positivismo lo dejaron muy claro Langlois y Seignebos en Francia eh, la historia se hace con documentos Punto. Anales criticó concretamente Lucien Febre que la historia se hace con documentos añadiendo con todos los documentos y puso como ejemplo máximo claro fue lo primero que se le ocurrió hablar de la prehistoria donde no hay documentos escritos y sin embargo la prehistoria también es historia, ¿verdad? Bien, y él aporta sobre todo, como de lo que se trataba por parte de Langlois Señor Vos, es decir que la historia se hace con documentos escritos. Febre dice, bueno, con todos los documentos escritos, es decir... Eh, la literatura, por ejemplo, utilizada, que se hace poco como fuentes históricas, se utiliza poco porque no ofrecen nombres, datos y lugares pero sí mentalidades de época que son muy importantes para un historiador que quiera también hacer mentalidades no solamente la historia fría de los datos eh, fácticos Bien, entonces por ahí se va avanzando también fuera de, los, de las fuentes escritas Feb, hablaba de la importancia pues por ejemplo de los paisajes geográficos como fuente para la historia o del polen eh, como fuente para la historia buscando la ayuda de las ciencias eh, eh, naturales eh, Legoff, ya eh, en el periodo final de, de los anales, los terceros anales, decía la historia se hace con documentos y con una imaginación eh, hay que entenderlo en el contexto en el que hablaba Jacques de que se refería a, a la creatividad del historiador, y a que el historiador tiene con imaginación hacer una representación mental, fruto de, de la investigación llevada a cabo del objeto que investiga en el pasado. Con todo, eh, y con todo lo que valoramos, si es mucho la revolución historiográfica del siglo XX, hay que decir que en el tema de la valoración de las fuentes históricas, no hicieron lo mismo que hicieron con las fuentes escritas, con las fuentes de la arqueología, no hicieron lo mismo con las fuentes orales. Es un descubrimiento mucho más reciente, que nos, la evidencia oral nos lleva a una nueva epistemología y que requiere tratarlo más adelante en otro episodio de esta serie sobre que es la historia visto por un historiador profesional. Y en tercer lugar, además del positivismo y de Ináles, hay que hablar de que como hoy los que tratamos de contribuir a la creación de un nuevo paradigma nos planteamos eh, las fuentes y, la, y la, historia, la relación de las fuentes con el historiador. Pensamos que la historia es una ciencia con sujeto, con sujeto cognoscente, y que el historiador descubre su objeto conforme va reconstruyendo eh, las fuentes. Eh, hay que tener claro que sin historiadores no hay fuentes históricas, habría en todo caso restos del pasado, pero esto eh, achacarlo, lo dejó claro, no se transforma en fuente histórica más que a través de la intervención del historiador. En fin, conclusión. De las mismas fuentes se puede hacer uno u otro tipo de historia. Al menos hay dos formas de hacer la historia con, las, con fuentes. Uno, utilizar las fuentes solo para extraer datos, ordenar, redactar el resultado de, de, de nuestra pesquisa. Generalmente, eh, se trata de un modo muy tradicional de trabajar con las fuentes, generalmente para eh, averiguar algo sobre nombres, eh, lugares, fechas, hechos y batallas. Una segunda forma de hacer historia con fuente es, pa, para empezar, mezclar los diferentes tipos de fuentes, restos materiales, fuentes escritas, eh, fuentes orales, eh, fuentes de origen geográfico, etcétera, porque decíamos cada tipo de fuente es como una ventana que se abre para el conocimiento de un objeto histórico que siempre es poliédrico después pensar eh, el, el trabajo de historiador es un oficio intelectual pensar qué preguntas hago qué problemas me planteo en relación con la fuente qué métodos aplico qué historiografía me interesa para saber más sobre mi objeto y poder, por lo tanto, entender mejor lo que ofrecen las, las fuentes y exprimirlas como un limón que da mucho zumo o jugo o nada, depende del historiador, de lo que el historiador sepa y consiga hacer con esas fuentes. Y por último, claro, hay que pensar las respuestas a las preguntas que nos hicimos inicialmente y unas conclusiones, tarea siempre difícil pero imprescindible para que permitan a otro historiador futuro con las mismas fuentes y diferente enfoque o con otras fuentes nuevas avanzar en el conocimiento de, de nuestro pasado. es así eh, con una relación compleja entre el historiador y sus fuentes cómo conseguimos aproximarnos mejor a, a una realidad que, histórica que es compleja como lo es la realidad actual que tiene muchos puntos de vista, muchos, muchas ventanas que hay que abrir por parte de otros científicos sociales para conocer en su conjunto y, y de una manera lo más aproximada posible, también el tiempo presente, eh, esos hechos, o esas realidades, o esos procesos. Nada más, por hoy ya no os entretengo más. Si queréis ampliar lo que estamos diciendo aquí, os, os recomiendo mi, mi videoconferencia para la Universidad Autónoma del Estado de México hace 10 años, en el año 2010, está en YouTube con el título de El historiador y sus fuentes. Bien, eh, finalizado este séptimo episodio, eh, deciros que el episodio 8 será sobre el concepto de historia inmediata y lo grabaremos en septiembre, en la primera semana de septiembre, aproximadamente, porque en mes de agosto es periodo no lectivo en España y suspendemos la durante este mes que viene la, la, la generación de, de vídeos para esta serie eh, que es la historia. Nada más y hasta septiembre. Felices vacaciones para los que estéis en lugares donde también agosto es periodo no lectivo y si no, buen trabajo.